de repente lo que creo que lo que ha pasado es que estos dos mundos eh, se ha ignorado el mundo comunitario no el mundo indígena y históricamente se ha tratado de desplazar eso con lo, lo urbano con lo con lo que llaman la civilización ¿no? o sea, la educación se ha encargado por mucho tiempo eh, de civilizar así así se le decía el siglo pasado no civilizar a la gente indígena de Llevar, de llevar la, de aculturar, ¿no? De, por, por eso se prohibieron las lenguas, por eso se impuso el español. Por ejemplo, cuando tú me dices que en el norte se dice, pues es que si ya nadie lo habla, eh, que la lengua, pues que se extinga y ya, ¿no? O sea, es como, creo que cuando la gente dice eso, creo que solo es, es, son personas que solo alcanzan a ver la punta del iceberg. Uh -huh. Y creo que el, el asunto indígena es, un, es mucho más profundo. O sea, la, la punta del iceberg es, es que es que eh, poca gente lo habla y que se está perdiendo y que se ahí ya, ¿no? Pero lo que hay de, de fondo es que hay, hay un, hubo un, una serie de políticas que crearon esas condiciones que hicieron que las lenguas indígenas estuvieran como están en este momento, ¿no? O sea, hubo un proceso histórico que sí. originaron que las lenguas indígenas estén así, que originaron que el zapoteco hoy sea una minoría y se, y se hable de las lenguas indígenas como minorías. Si, si nos ponemos a pensar en el siglo XVI cuando llegaron los españoles o en el siglo eh, XIX que se hizo la independencia de México, las lenguas indígenas, la población indígena en México era una inmensa mayoría eh, frente a la población mestiza o, o criolla ¿no? o españoles que había en este, en este país. Pero históricamente el Estado mexicano y también sí. la colonia pues ha creado, ha, des, ha marginado... Eh, institucionalmente ha marginado las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, de manera que hoy podemos decir no, pues es que ya, ya, ya, ya, ya nadie las habla, ya nadie las, sí, ya pero a eso, nadie le importa, ¿por efecto... qué? Porque hubo un, todo un proceso detrás de eso, ¿no? Que no sí, ajá, sí, o, o sea, no es que o sea, hayan neces... disminuido de, de forma natural, sino que es una consecuencia de algo que, digamos que para eso fue planeado en su momento, ¿verdad? Eh, sí. Y, y se llevó uh -huh. años y años.